Tipos de contenido en Linkedin. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos un lunes más, un lunes último día de octubre 31 de octubre del 2022. En nuestro segmento de marketing vamos a ver sobre los tipos de contenido y cómo sacarle el mejor partido, ya saben. El objetivo es que pues esta plataforma dentro de LinkedIn te permite hacer diferentes tipos de contenido y cómo las diferentes combinaciones pueden aumentar esa visibilidad. Es lo que vamos a ver el día de hoy, pero claro, no sin antes... Invitarte a que si quieres conocer nuestra metodología en la cual conseguimos día a día prospectos calificados, pues te invito a que inviertas 25 minutos para que puedas ver la masterclass que te dejo el día de hoy, katiaman.com/slash masterclass. Puedes ver la metodología que nosotros utilizamos para aumentar y prospectar de manera efectiva dentro de LinkedIn. Bueno, vamos a volver a, en materia y es que hay una frase que me encanta mucho que dicen, ¿no? Dentro de los marketers, es el contenido es el rey. Y sí que sí lo es, pero hay que, eh, obviamente, para que esto funcione, el contenido tiene que estar bien enfocado en satisfacer las preguntas de tu audiencia, ¿no? Y sobre todo, tener claro cuál es el objetivo que buscas dentro de tu estrategia de comunicación. Si no tienes claro el objetivo, pues eh, generas, eh, gastas recursos, tiempo en lanzar contenido que no está claro cuál es el objetivo, cuál es el CTA principal. ¿Qué es lo que quieres que haga la audiencia al momento de observar, de ver, de interactuar con tu contenido, no? Entonces, bueno, entremos en estos tipos de contenido y es que LinkedIn nos permite trabajar texto, imágenes, enlaces, videos y hacer una combinación de ambos, o sea, de, pues de, no de ambos, sino de los cuatro tipos que les he mencionado el día de hoy. Entonces, en el texto... Algunas especificaciones como para que ustedes se en cuenta. En una publicación podemos tener hasta 3,000 caracteres. En una etiqueta de una URL personalizada, que es la de tu perfil, ¿no es cierto? Te deja hasta 70 caracteres, ¿no es cierto? En recomendaciones que también son interesantes dentro de tu perfil, que las puedes poner, LinkedIn sí da la opción de poner hasta 3,000 caracteres, lo cual es muy bueno, ¿no? Y siempre hemos pedido... Y hemos, eh, digamos, siempre recomendamos que tú puedas pedir a tus clientes las recomendaciones sobre, y no solo clientes, ¿no? Sino compañeros, profesionales, sobre lo que tú das, porque eso aumenta la credibilidad dentro de tu perfil. Luego, tenemos el título de una publicación en LinkedIn, te deja hasta 150 caracteres, el largo de si estamos hablando de un contenido de un... Eh, de un blog de un, dentro de, de Linkedin, que eso se hace dentro de Pulse, te deja hasta aproximadamente 120 mil caracteres y más información que les voy a dejar para que ustedes puedan revisar si es que en algún caso necesitan saber cuáles son estos límites, ¿no? En el tema de imágenes, bueno, eh, el máximo son 10 megas y los formatos, digamos, pues que te cogen los, los generales, ¿no? El JPG, el GIF estático, el PNG, en tema de enlaces, puedes tú generar una publicación con un enlace y si pues quieres eh, verlo más bonito, puedes utilizar la herramienta Bitly para acortar estos enlaces. En el tema de vídeos, eh, en una publicación puedes poner un solo video, hasta ahora lo deja así, y pues te deja eh, subir mínimo de 75 KB eh, hasta máximo 5 GB. Y en, en tiempo, pues, estaría un mínimo de 10 segundos como tal. Bueno, y el máximo me parece que están hasta este 16 minutos. En todo caso, esto también depende, ¿no? Y para las personas que tienen la posibilidad y han sido autorizadas por LinkedIn para hacer los streaming, pues, ahí tienes la posibilidad también de compartir con tu audiencia a través de videos en directo. Y, bueno, estas distintas combinaciones que podemos tener, por un lado tenemos este, textos eh, con enlace o textos con fotos y enlace. Hay eh, contenidos, a diferencia de otras redes sociales, por ejemplo, publicaciones que puedes sacar solo texto, que eh, tiene muy buena eh, interacción, buen engagement, buena visibilidad de ese contenido, porque obviamente si es que el contenido de ese texto es este, de alto interés para tu público objetivo, pues va a ayudar un montón. Entonces, las recomendaciones a tomar en cuenta es que tú vayas probando las diferentes combinaciones, puedes probar con solo texto o como texto con enlace o textos con fotos. El tema de las fotos también, eh, a veces que cuando se sube solo imágenes, eh, la portada principal de la publicación no, no se visualiza bien. Por eso lo interesante es más bien subir las imágenes en un formato PDF porque ahí la propia plataforma te permite navegar de imagen a imagen y se ve mucho más, más bonito y no se ve eh, cortadas las imágenes, ¿no? El tema de los videos también se recomienda que utilices eh, o que subas los videos propios dentro de la plataforma de LinkedIn y no enlaces a videos de otras plataformas como YouTube o Vimeo que pues ahí el algoritmo te penaliza y la visibilidad de esa publicación bajaría un montón. En todo caso, si es que... Eh, la idea, eh, lo importante aquí es probar, eh, que pruebes cuáles son lo, los diferentes contenidos, los tipos de contenido y obviamente no hemos hablado de qué podrías eh, poner dentro de ellos, pero imaginación al poder, ¿no? Infografías, conjunto de imágenes, temas interactivos, contenido educativo, contenido eh, de, de autoridad en la cual demuestre a tu audiencia por qué estás hablando lo que estás hablando y, eh, en fin, al, al final... Si sí, volvemos a retomar la frase de que el contenido es el rey, el contenido te va a ayudar a potenciarte como un referente dentro de tu sector. Así que espero que te haya gustado esta información. Te dejo en las, en las notas del programa la información técnica al respecto y nada sin más nos vemos y nos escuchamos el día de mañana y con, el día martes con otro episodio en el segmento de marketing si este contenido fue de interés favor dejar sus valoraciones de cinco estrellas compartir con ese colega ese amigo y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana se les quiere mucho chao chao